Señores burlas, a Henry Santo en las redes por video de aventura con Bad Bunny. El bachatero Henry Santo ha sido objeto de checha y burla en las redes sociales debido a su participación en el video del nuevo tema Volví del Grupo Aventura con el Boricón Bad Bunny. Diversos memes han circulado en las redes sociales donde hacen referencia a su casi nula participación en el mismo, incluso, lo han comparado con el integrante del programa Los era yo dije Naví, pues. Por su parte, Henry respondió a las redes sociales con un video en Instagram donde pone a Siri, la asistente inteligente de Apple, a tocar la canción número uno del mundo y la respuesta fue volví. Ahí están los memes, desde ayer, ayer hablamos un poquito de, de Henry de, Santos, verdad, sí. y ayer pues. Eh, después del programa la gente comenzó en las redes sociales pues Acuera, a no sé. hablar sobre la participación de Jerry Sando. O se la cogieron con con el pobre Jerry ahí están los memes ahí en en las en las redes sociales Twitter ahí vemos Jerry esperando su participación en la canción de aventura y va a poner. es que de verdad no lo puse en cine no, yo creo que se debió de darle una pequeña participación a Henry Santos. No, no, es verdad, la participación es... Una vaina así. Claro. Comparándola, yo pusiera a Sandra Berroca, darle una galleta a mí para que se conocieran. Claro. Vienen ahí las letras que cantó Jerry Santos. No, no. Por ejemplo, con a rapiado. Ya cantó ahí. Y Aunque se decía Aventura, ni Pero no sé. Aventura. ¿Quién fue que salió en el video, Danilo? Dani la medida. ¿Cómo? ¿Cómo la? Salió en el video. Sí, yo lo voy a buscar. Un aquí. Espérate. ¿Cómo va a ser? Espérate, yo lo voy a buscar. Del aquí. tema de aventura y va Bonnie, la parte de Henry Santos es lo que más me gusta. <risa> no hizo nada. Espérate. Yeah. espérate. Ay, gente, espérate. La, los los tweets. ahí gente. está Fuego a la lata, señor. Miren que fuego a la lata. Eh, se pregunta Romeo ¿cuál fue la parte favorita de volví? y dice fuego a la lata donde Henry canta donde Henry canta Oye, fuego a la lata la te pasaste. la gente le la gente le dio control. Focalo, Oye, aquí, enfócalo aquí enfócalo aquí a ver si se ve a ve, ver a ver. míralo ahí míralo ahí lo, lo, lo están tripeando ahí y que, que sale Danilo Míralo ahí míralo ahí donde va saliendo tú lo buscas no están viendo Míralo, míralo ahí, míralo ahí, por ahí, por ahí. Míralo ahí, mírenlo ahí, de Sadrique y Dani. Danilo Medina, el presidente. Participando wey. ahí en el video de... La... Internacional. Internacional, <risa> Danilo. Chequea, chequea. Ay, <risa> chequea. queda. No, yo no yo, <risa> Dame, me pasa. Tú no, no lo no, no lo digo. No me revises el teléfono, güey. Pues, <risa> <man. risa> ok. Hey, está el teléfono nuevo, aquí está gama. ¿Sale Danilo ahí? Nah, me... Ah, sí, sí. <risa> <risa> estaba callando, estaba él. Sí, sí. No, está muy bien que ella apoye los urbanos, Danilo Medina. ¿no? Sí. <risa> no así, ya que no fue a los Joven No fue, sí, ya que no apoyó a la a ya, Y Marenga. Ahí está el video de Henry de, de Santos, ¿verdad? De respuesta a lo que hicieron coro, a los que se burlaron de él. Por su participación en la canción. Ahí está. Vamos a escuchar mi ching. Hey Siri. Play the number one song in the world. Buscando el tema que está número uno de hoy sí, mundial. Está ¿eh? uno, mm -hmm. mundial en, en no, pero YouTube, ahí, en, ahí en le toca. No, le toca en... un billete. Claro. Eso es lo que le importa a él. Claro, no le importa lo que la gente diga. Pero está yo, tentado. porque ponga una letra que yo diga, que ponga L ahí, ya a mí me toca dinero. A mí, a mí no me importa. Ay, que tú pusiste la L, tú no perdiste. A mí no me importa. A mí me van a pagar. Y pues yo pongo esa L No, ahí. y para eso sale el video, porque es un artista. La gente está equivocada. Mira, el bajista, Max, eh, eh, hay que pagarle por todo.